Mi nombre es Jesús Dávila, soy profesor del Colegio de Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras y he publicado en coautoría con el doctor Gabriel Enrique Linares González, también de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, el artículo titulado El libro de Arena 1975 de Jorge Luis Borges, Notas para una relectura. El artículo aparece en la revista Ciencia Sum volumen 29, número 2, de junio de 2022. Y trabajamos con tres cuentos más o menos conocidos, tres cuentos importantes de este libro, el libro de arena, que se publica como el, el título del artículo indica, en 1975. Los cuentos son el otro, el libro de arena y el congreso. En primer lugar proponemos una revisión crítica que nos permite construir algunos de los prejuicios de lectura con que fue recibido originalmente este texto. Básicamente se decía que Borges estaba en un momento de decadencia, no podría volver a alcanzar la plenitud de los cuentos de 1940, donde encontramos los libros El Aleph y Ficciones, que son dos superclásicos de la literatura latinoamericana del siglo XX, en nuestro caso entonces partimos de esta revisión crítica y cuestionamos esos supuestos de lectura tratando de proponer que Borges se distancia de sí mismo en términos autobiográficos y de su obra. Entonces hay una reelaboración o un cuestionamiento y un distanciamiento de la figura de autor Jorge Luis Borges y de su obra misma en un momento en que las academias europea y estadounidense, están construyendo una imagen muy particular de Jorge Luis Borges, la cual tiene que ver con el cosmopolitismo, las ideas muy europeizantes, entre otros asuntos. De antemano, les agradecemos su atención y saludos.